Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un triple lance donde se abatió un legendario, un mítico y un nivel 5 de ciervo rojo en la Reserva Española de Cuatro Colinas. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Llegamos al lago que está al norte de Colina Rota. Vamos a mirar por aquí. Mira, ahí vemos unas hembras. Ahí vemos un macho, nivel 5 media. Vamos a seguir mirando por la orilla. Mira, un mítico, un mítico y un legendario, y un legendario. Vamos a ver, tenemos tres machos. Esta zona antes era de Ibice. Vamos a disparar con el 308 y parece que ahora, ahora tenemos ciervos. Disparamos a uno. Vamos a ver el otro. Disparamos. Y vamos a ver el nivel 5. Ese animal está muerto, ese animal... Vemos ya que está cayendo 25%, 0% y ha caído. Han caído, sí, vemos que han caído los dos y vamos a ir a por el nivel 5 que teníamos allí. Vamos a localizarlo, están tranquilos. Marcamos nuestro nivel 5, cogemos el 308, calibramos, respiramos y disparamos. Le hemos impactado 50%, 25, 0% y ya vemos que ha caído. Pues nada, vamos a, a ver si hubiera algún otro macho. Solamente vemos hembra. Pues vamos a pegarnos la carrera. Vamos a mirar en otro lado. Pero no, yo creo que ya ya no vamos a encontrar más animales. Tenemos ahí los abrevaderos. Muy bien. Esta zona antes era. Podíamos encontrar el ibice de aceite. Y los muflones ya ahora encontramos el lobo y encontramos también el, el ciervo rojo salimos corriendo no nos importa normalmente sabéis que no me gusta correr pero ahora mismo no me importa porque vamos a, a recoger tres animales del triple lance que hemos hecho y, y promete la verdad que es un lance que promete he disparado con el 308 que lo he estado probando esta, esta semana pero no estoy muy convencido de él. es un buen arma ...pero creo que voy a cambiarme a mi M1... ...el calibre 30.06 lo veo más más fiable... ...puesto que este, el 308, tiene un poquito de caída... ...y a veces no nos puede fastidiar las piezas a larga distancia... ...pero en fin, lo han sacado... ...he comprado el, el pack, no me arrepiento... ...pero creo que volveré a mi, a mi 30.06... ...estamos llegando ya aquí al hábitat... ...más o menos por aquí donde, donde disparamos al nivel 5... Ya veis cómo se me ponen la, las pulsaciones por correr. Ahora mismo si tuviera que hacer un lance, como siempre he dicho, con esas pulsaciones sería prácticamente imposible. Venga, parrete, vente conmigo. Vamos a ver, se queda ahí el perrete, ahí medio tonto. Vamos, perrete. Nada, ahí se me ha quedado el animalico. Pues bueno, vamos a seguir nosotros. Vemos aquí el abrevadero que hemos descubierto ahora. Un abrevadero de... De ciervos y vamos a buscar el impacto lo tenemos aquí venga, vamos a a otra red que se nos venga ya vemos el contorno hacia del nivel 5 ya a ver qué puntuación tiene seguramente será una plata efectivamente una plata 151 con 10 un disparo en el pulmón vamos a buscar ahora creo que por aquí estaría el, el mítico nivel 8 ya vemos ahí su contorno a ver qué puntuación nos arroja. Un oro, 231,10. La verdad que una cuerna muy bonita y amplia. Una, una cuerna típica de, de mítico, la verdad. Que los diamantes no dan esas cuernas. Solamente lo podemos encontrar los, los míticos. Y vamos a decir a perrete que nos busque el, el diamante. Aunque ya vemos ahí el contorno. Vamos a ver, perrete, que te lo voy a encontrar yo antes. Ya estamos llegando. Digo diamante que puede ser un troll. si sí, efectivamente un diamante, un diamante bajito, 2.52 con 90. Madre mía, qué cuerna, qué cantidad de puntas. Desde luego que es un animal precioso. Madre mía, qué preciosidad. Vamos a hacer una capturita. Vamos a ver las puntas. Madre mía, 42 en total. Qué barbaridad de, de bicho. Lo vamos a disecar. Y yo os voy a poner el mapa para que veáis, vamos a ver, le hemos dado en el pulmón, efectivamente, y en el peroné muy bien en la tabla. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido batidos. Voy a quitar un poquito más para que veáis dónde, dónde está, y voy a ir a montar el vino. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!